TOA, espacio, proyecto y acá depende de lo que quieran hacer, si quieren crear un proyecto vale. por ejemplo acá si yo escribo TOA proyecto nada más y aprieto enter me va a dar, Así sí. hoy, puse proyecto. Eh, hoy puse TOA me, TOA me dio todos los comandos si yo pongo TOA proyecto me, me dice que le puedo agregar a eso por ejemplo, proyecto actualizar proyecto, TOA proyecto personalizar sí. revincular y acá está crear, crea un proyecto nuevo y cargar Crear, espacio, y ahí viene, acá arriba, fíjate, la que dice TOA, proyecto, opción, ajá, nombre del proyecto, mi instancia, nombre de la instancia, Fidel, entonces, ahí donde dice opción, va uno de estos, actualizar, definir, ok. vamos a crear el proyecto de Aprender, el comando para crear es TOA, proyecto, crear, guión, P, y el nombre del proyecto que dijimos que va a ser aprender en la instancia en la que estamos creando es la instancia de desarrollo y espacio desarrollo ahí todo nos va a crear un proyecto vacío con el nombre aprender y nos va a preguntar si queremos crear un alias de apache para el archivo conf, le decimos que sí porque si no, apache no se va a enterar de que existe este proyecto entonces, ahora tenemos que reiniciar apache ponemos sudo service sudo service apache2 restart el password, bien lo iniciado Apache, Ajá. si entramos ahora a TOA, ahí. vamos a la y vamos a localhost, barra. TOA, bajo, editor, barra, 2.7, tenemos la versión 2.7 instalada, vamos a ver que entre los proyectos que tenemos, ahora aparece Aprender, y ahí tenemos un proyecto virgen para empezar a trabajar.